Bien, qué tal gente. En este video les voy a enseñar otro tipo de mantenimiento que se le puede hacer a este tipo de amuladoras. Tenemos los cuatro tornillos acá. 1, 2, 3 y el cuarto. Vamos a ir sacando los cuatro. sacamos el tornillo sacamos el otro tornillo y vamos a entrar con esta parte no le vamos a, a desarmar del todo lo único que vamos a hacer es con un pincel vamos a darle un, un toque de mantenimiento porque tampoco es para desarmarlo del todo, ¿verdad? ¿vieron? es un mantenimiento medio por arriba como quien dice todo depende del uso que uno lo hace porque si por ahí es de cortar cerámicos y todas esas cosas y miraste este procedimiento que suele continuar. Está parte muy bien, pero todo está bien, para no ser limpia esta parte Mira ¿no? los oh. rodamientos de la verdad está muy bien Por ahí si se siente que está medio pesado, raro Estaría bueno sacarle esa tapita Ese tapito de acá El de tapar nos matamos con todas las bolitas Y ahí sí se lo puede poner un toque de grasa Como otra vez es más ligado Pero esto se lo siente bien bien como gira Tira de 10. Así que bueno Entre todo está bastante limpio Pensé que iba a estar más sucio igual uh, que corto mucha Muchas maderas Bien Ahora para volver a poner Si sí o sí tengo que desarmar esta parte O sea, que los carbones sí o sí tienen que dar con esta parte Y están muy juntos que quiere decir que cuando yo meto el, el, el. O sea, esto lo meto acá, tenemos los dos carbones, los dos carbones enfrentados y no no no. No, no va a poder ingresar, el tema es que si y haga esto el carbón, ¿no es cierto? O sea, estos serían los dos carbones, que es el carbón 1 y el carbón 2. Tenemos esto y hacen esto. Directamente no va a poder cruzar. Así que lo que tenemos que hacer ahora es sí o sí. sacar este tornillo. Entramos con esto acá también podríamos dar un poco de limpieza pero como verán se encuentra bastante bastante bien por así decirlo no saben no una una cereada nada más pero no más que eso porque no está, no está tan sucio Así que bueno, el tema es el siguiente, como verán, a ver, acá tenemos los carbones, como le dije anteriormente, así lo pueden apresar que tenemos un carbón, y acá tenemos otro carbón, como le dije anteriormente, esto va a ingresar acá, a ver... Esto va a ingresar acá y, no va, y va a chocar los carbones Así que bien Lo que vamos a hacer es lo siguiente Es empujar un toque Ahora que esto es Más maña que otra cosa Porque no hay un método Por decir, bueno, hacerlo así, hacerlo así Fíjense que, yo lo, lo, que estoy, lo que voy a hacer es Esto va así, acuérdense que va así Cuando uno prende la máquina Queda a la derecha queda, a la, Perdón, a la izquierda queda este Así que bueno Nos giramos Y vemos un carbón Lo apretamos Vemos otro carbón Lo apretamos Ahí ya nos encontramos con la parte del colector Primero chocaba en el rodamiento o el ruleman como quiera tomarlo Y ahora está chocando lo que es el colector Hacemos el mismo procedimiento Vamos ah, a poner este, esto no el más finito Lo que hago es empujar vuelta pues, Empujar de un lado Empujar del otro A ver está entrando empujamos ahí empujamos acá y ahí está ahí eso perfecto ahora dato importante para saber si, si no lastimamos ningún ningún carbón lo que vamos a hacer es armarlo que os Lo único que vamos a hacer es Así como está Lo conectamos hay que tener en cuenta Nomás que Esta parte queda descubierta Así que lo que vamos a hacer es Prender y ver si, si No larga mucha chispa Y si es así, bueno, dejamos prendido un toque Hasta que se normalice Si es que se normalice, si no, bueno Ahí les voy a otro, otro procedimiento Prendemos Perfecto. Nos y lo volvemos a tomar. Vamos a hacerlo mejor. tornillito y como realmente todo estaba bastante engrasado yo igual en de todas manos le doy muchísimo uso pero eh, lo que vamos a hacer igual es Poner, poner un poco de grasa En lo que sería Donde, donde va esta parte del motor Me de grasa Bien La única grasa que tengo en casa es esta La verdad que no, se si la tengo ahí es un par de fechas da. Grasa de litio según el uso dice que para engranaje, acá tenemos engranaje así que bueno, vamos a poner un poco que es casi el mismo color aparentemente. Siempre acuérdense de apretar los tornillos así, este extremo con este extremo lo veo así, nunca así, ni así ni así, siempre de punta a punta. ¿Para qué? Para que entren en cimbital en, en los dos lados o por ahí. Lo metemos acá y cuando queremos meter acá entra mal la, la rosca, o sea, lo que es el tornillo entra mal en el hueco del, de la rosca y por ahí lo podemos llegar a romper al tornillo o incluso la misma rosca, si se rompe el tornillo no es nada pero el tema es que se se hace romper el hueco donde está la la, la, la rosca que sería la parte de, de, del aparato ahí sí estamos en el horno estamos ya lo ya bloqueado, acá lo estoy aproximando nada más después lo voy a apretar bien con la lo apretamos Como lo dije tratamos de, de extremos extremos, extremo, extremo Diagonal Lo voy a enchufar Y lo voy a probar Bien, ahora lo que vamos a hacer es, lo de vuelta, es volver a armar, tenemos el protector, y las tres muecas esta, que coinciden, vamos acá. tenemos una ahí, otra acá, y otra acá ¿Bien? coinciden con estas tenemos acá ahí y ahí vamos a coincidir y le giramos para donde vamos a usar probamos a probar ¿Van? bien gente esto es todo por ahí si les gusta el vídeo se so pueden suscribir le pueden dar me gusta y lo pueden compartir el vídeo listo gente hasta mucho vídeo hasta el próximo vídeo muchas gracias